Nuestra Señora de la Candelaria o Virgen de la Candelaria, día 2 de febrero, pero antes de comenzar les invitamos a darle dedito arriba, suscribirse y compartir, es nuestra forma de hacer crecer nuestro canal. Nuestra Señora de la Candelaria coincide también con la presentación del niño Jesús en el templo, en el momento en que Simeón le dijo, según tu promesa por tu siervo irse en paz, pues mis ojos han visto al Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Era quien llevaba sus brazos a la luz que alumbraría a las naciones y sería la gloria de todos los pueblos. Su fiesta se celebra según el calendario católico, el 2 de febrero, después que el Papa Gelasio I prohibió y condenó en el año 494, a las fiestas lupercales, considerada una celebración pagana y la sustituyó por la fiesta de la presentación en reencuentro del pasaje bíblico de la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén, de Lucas 2, 22-39, la purificación de la Virgen María después del parto para cumplir la prescripción del antiguo testamento la fiesta de la candelaria se conoce y se celebra con diversos nombres la presentación del señor la purificación de maría la fiesta de la luz la fiesta de las candelas todos estos nombres expresan el significado de la fiesta de cristo la luz del mundo presentada por su madre en el templo viene a iluminar a todos como la vela o las candelas de donde se deriva la advocación de la Virgen de la Candelaria. Virgen de la Candelaria, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Ilumina nuestro mundo que está en tinieblas.